Y llegó la cumbia, el son barranquillero en el barrio para el barrio. Dices que es demasiado tarde. pasado Vuelvo a insistir Yo con tu cariño A un recuerdo ¡Gracias! <música>